Linda barbilla, labios rosados Dientes muy blancos, cabello rizado Y muy peinado, azules ojos Los más hermosos, la favorita eres tú Muy especial esa es